Bueno, 90% de descuento y ese activo de refugio revalorizable del que vamos a hablar hoy. Bueno, ya sabéis que es un término que hace unos días, eh, de alguna forma, no sé, a, a, acuñé. Activo de refugio revalorizable. ARR. A -R -R. <risa> mm. Voy a proponeros algo que creo que es eh, importante. Eh, AXA parece ser que se está empezando como aseguradora, imagino que la mayoría lo conoceréis, eh, se está sumando a esos cadáveres de Credit Suisse por la exposición de 650 millones de euros, eh, y claro, algo que ha desaparecido de lo que no va a cobrar. ¿Vale? Entonces tenemos ahí un pase de modelos que... AXA es grande, evidentemente Credit Suisse era uno de esos grandes bancos, a los que no se les podía dejar caer, y fijaros si ha caído. Además, con un 90% de descuento, lo ha comprado VS. Un 90% de descuento respecto a hace los primeros de año, básicamente. O sea que, torres más altas han caído. Si ha caído algo como Credit Suisse, imaginaros que no puede caer. Lo digo por aquellas personas que piensan que, bueno, pues esto no puede caer nunca, esto siempre va a subir, esto tal, esto cual, esto, esto no se puede. Todo puede caer, absolutamente todo. Nada es imprescindible. ¿vale? Bueno, aparte de Phantom Add hay varias eh, altcoins que vamos a ver ahora también, algo que creo que es muy, muy importante y una consulta también a ver qué pensáis si el oro y Bitcoin han subido porque se están buscando pues, activos con alta liquidez para refugiarse, ¿no? Ese activo refugio, en el caso de, de Bitcoin un activo refugio con altas posibilidades de revalorización esto evidente es ahora, dentro de de X años a medida que vaya pasando el tiempo, esa revalorización pues, no será tan grande, pero sí por lo menos una estabilidad en un valor muy alto. Creemos, ¿no? eh, creemos. ¿Qué pasa ahora cuando resulta que la Reserva Federal inyecta 300.000 millones de liquidez? Que empiezan con un QE. ¿Qué pasa? Con la Unión Europea que inyecta liquidez. ¿Qué pasa con el Banco de Inglaterra que inyecta liquidez? ¿Qué pasa con el Banco de Canadá que inyecta liquidez? ¿Qué pasa con el Banco de Australia que inyecta liquidez? Si Bitcoin y oro sube, porque no hay liquidez, porque el caco está mal, porque. ¿no? ¿Qué pasa ahora que se inyecta liquidez en el mercado? ¿Van a bajar? ¿O todo el mundo va a meter todo su dinero en oro y en Bitcoin? Yo no lo creo. Yo no creo que todo el mundo va. Esta liquidez se meta ahí en primer lugar creo que tenemos que tener bastante claro que quizás a, en el primer momento pues inundan el mercado con esa liquidez y pues se frena ese crecimiento del oro de bitcoin, hay un pequeño retroceso, o más grande no lo sé, eso ya lo iremos viendo y otros valores, bueno, pues se recuperan un poco esas, esos valores en bolsa empiezan otra vez porque dice, bueno nos van a estar salvando siempre pero claro, esto es un parche, es un parche temporal es un parche que va a durar X y eternamente no van a estar inyectando liquidez. ¿Por qué? Porque enseguida va a venir la inflación, va a venir la señorita de inflación y va a decir ¡Eh! ¡Que estoy aquí! Que para lo que a ti, para lo que a ti eh, te han creado, para lo que tú estás aquí, en primer lugar es para controlar la inflación, para controlar los precios. No estás para salvar entidades, no estás para salvar los bancos, no estás para salvar los fondos de nadie. Tú estás aquí en primer lugar para el control de precios y va a meter una bofetada de realidad esa esa esa subida esa sub que posiblemente va a tener la inflación tremenda entonces volverá a ser otra vez el momento de todo para atrás entonces, ¿qué quiero deciros con esto? que tengáis, ojo, porque ni esto se va para arriba como un loco porque hayan dicho ahora que van a, a meter dinero, pues tendrá subida pero luego tendrá ese retroceso y esto lo que suele hacer es minarte poco a poco, empieza que subo, que bajo un poquito más, que subo, que bajo un poquito más que subo, que bajo un poquito más y vamos poco a poco drenando todo ese dinerito porque lo curioso es que digan hay un montón de liquidez en el mercado, hay muchísimo dinero pero no sé dónde está no tenemos ni idea dónde está Claro, Y ahora dicen, si tuviéramos CBDCs, quizás, quizás, podríamos controlarlo. Han querido correr mucho. Y al final, la tortuga siempre puede hablar más del camino que la liebre. Ha estado más tiempo en él y lo conoce bastante mejor. En fin, vamos a ver un par de cosillas que si pensáis que las cosas pueden ir mal... Todavía puede ir bastante peor, así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues mientras unos quieren meter las CBCs como sea, el gobernador de Florida y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, que se supone que, que, que irá, de Santis, eh, dijo, el, estuvo en el podio con el lema el dólar digital del gran hermano, vale, y dice que lo de lo que trata la moneda digital del Banco Central es de vigilar a los estadounidenses y controlar su comportamiento. Efectivamente, eh, no solo eso, vamos, bueno, ya, ya lo sabemos, vale, no ha descubierto América, ni mucho menos, pero, claro, dice, señaló que el lanzamiento por parte de China de su yuan digital en un intento de controlar el comportamiento de los ciudadanos y permitiendo la vigilancia de hábitos de gasto y cortando el acceso a bienes y servicios. Así, bueno, como igual que va más Nigeria, pues han manejado las CBDCs. Esto no sé si le hace algún favor, no le hace ningún favor a la hora de esa carrera hacia la Casa Blanca, eh, a esas, bueno, las primarias que haya... Eh, es un tío querido, pero claro, de ahí a que, a que pueda hacer algo ya lo veremos, ya lo veremos, pero dice que esta iniciativa le eh, otorgaría más poder al gobierno, más todavía, más aún, no sé yo, yo creo que el poder ya lo tiene, ahora es que va a hacer lo que le salga el mino al que esté ahí, sobre todo porque eh, hay que tener en cuenta que la, la Reserva Federal, aunque claro, tienen que evidentemente autorizarlo, votarlo, etcétera, etcétera, en el Congreso, la Reserva Federal no deja de ser un estamento privado. Entre comillas, ¿no? Aunque son puestos políticos. En fin, luego, si pensamos que las cosas no pueden ir mal, pueden ir bastante peor. Fijaros, por ejemplo, en Argentina llevan una inflación acumulada de 102.5 en lo que va de año. Este mes ha sido un 6.6, si no me equivoco. Eh, sí, aquí, un 6.6. Y, ostras, eh, han tenido que subir las tasas de interés tres puntos porcentuales. ¿qué significa eso? pues que los tipos de interés en Argentina están en el 6.5% mensual 78% anual o sea, una auténtica burrada una auténtica locura eh, lo, bueno pues la gente que estáis allí sufriéndolo se bueno, buena tinta muchas veces que me contáis que me decís cosas, es increíble y no es solamente el hecho de el tipo de interés, ¿no? Es el hecho de la cantidad de impuestos, es el hecho de que si quieres sacar dinero el cajero te cobran, que si quieres mandar una transferencia te cobran, que si quieres ir al bater te cobran. O sea, es ya. Eh, y bueno, y estamos empezando a argentinizarnos, ¿no? nos estamos dando cuenta. Y yo hablo con mogollón de gente, me gusta y nos. gente que viene de Venezuela, gente que viene de Argentina, gente. Dice, joder, es que no os te podéis ni imaginar lo parecida que es la situación que vivís aquí y cada año se parece más a lo que empezamos a decir nosotros, nosotros no somos Venezuela. Ojo. Y mirar Donde se ponga una buena carne argentina, una... A ver, que, oye, que, que viva nuestra ternera gallega, ¿no? Pero... Ay. Y sin embargo, un país tan rico... Tan rico. ¿Por qué? Cada uno que tome sus conclusiones. Yo no voy a empujaros a nada. <ríe> en fin. Bueno, ¿qué ha pasado el SP500? Que está despertando última hora. Vamos a ir a velar de cuatro horas. Porque la vela anterior ha estado... Venga, mira, ¿veis? Pam, pam. Muy bien. Después de pinchar nuevamente en zona de soporte, se ha intentado ir arriba. Esta última, pues, está intentando ahí un poquito a la baja. Vamos a vernos en una hora. Pues, está intentando caer. Bueno, de momento... A ver si es capaz, ha llegado a este punto nuevamente, lo ha pasado un poquito, a ver si es capaz de ir a este y, bueno, pues si sea la zona de 4.000 nuevamente, si es que debe de ser así, si es que el mercado quiere, ¿sabes? es que el mercado es ese gran hermano que está ahí observándonos y diciendo voy a hacer lo que me dé la gana, a pesar de que vosotros creéis que voy a hacer una cosa, voy a hacer otra completamente distinta y de momento la línea de tendencia principal que tenemos, pues la tenemos aquí, a ver si la rompemos o si somos capaces o no y si no somos capaces pues otra vez nos metemos a la zona de soporte a ver qué narices eh, quiere quiere hacer el mercado con nosotros y nuestra vida por su parte bitcoin se está comportando bastante bien dentro de que bueno pues en una hora ha habido unos tres súper interesantes bueno en 15 minutos ha sido espectacular se ha, hecho, se ha se ha movido el mercado muy muy muy bien muy claro técnicamente maravillosamente bien así que bueno pues poco poco hay que añadir y ha sido un día en ese aspecto bastante bueno eh, ya sabéis que yo estoy de vacaciones de trading, pero bueno, sí que hay algunas cositas de futuritos, pequeñitas, cositas. Muy chiquititas, muy chiquititas. Si quedamos, creo que estos momentos son para hacer cosas muy pequeñitas, para no... Eh, cuando hemos tenido una subida tan potente, fijaros que desde mínimos hemos eh, subido un 44%, ¿no? Vale, venga. Pues, eh, ¿qué pasa con esto? Yo sigo aquí con mi dibujo de... <ríe> Uh, ¿Qué pasa con esto? En cualquier momento puede tener un retroceso, un retroceso del 15%, del 20%, del 12%, me da igual. Entonces, a medida que el precio sube, mi confianza se drena, se va poco a poco <ríe> bajando, y mi riesgo también. Aparte de que esté en esos días que he decidido no hacer nada, porque bueno, vienen demasiadas cosas, entre la, la inflación del otro día, por medio de la crisis de los bancos, ahora, eh, mañana y pasado, eh, la, la Reserva Federal con la reunión del FON y el miércoles nos dirá Powell qué piensa, qué opina y qué va a hacer y qué no va a hacer. ¿Cómo se lo toma el mercado? Todo esto, eh, bueno, pues me ha hecho pensar que, que para mí creo que era el mejor momento ideal para, para, para parar completamente, ¿no? Eh, no completamente, pues somos animales de feas costumbres, pero bueno. Eh, entonces, bueno, en principio Bitcoin, ¿qué está haciendo? Pues está bien, está potente, está fuerte, pero hay amigos. Vamos a ver un par de cositas. Una, por un lado, bueno, pues que si vemos las zonas de máximos, ¿vale? tenemos un indicador, tenemos el volumen bajando y tenemos también los R6 ¿vale? descargando. Tenemos unas divergencias importantes. Entonces, bueno, eh, tener en cuenta eso por un lado. Por otro lado, eh, sin irnos más lejos, los mínimos y los máximos están cerrando una cuña, una cuña ascendente que tiene connotaciones bajistas. O sea que en cualquier momento podemos venirnos a la parte inferior de la cuña. Cosa que sería muy buena, estaría muy, muy bien. Eh, todavía no hemos, tomado la, no hemos tocado la Rose Line, estamos en pleno TP1. Eh, bueno, pues viendo la opción de si llegamos a ella y si la pasamos, yo creo que los 30.000 estarían servidos. Si no somos capaces de pasarla, porque bueno o sea, hay una presión ahí importante también y hay circunstancias especiales de mercado, pues oye, pues nos iríamos a intentar acompañar este dibujo de alguna forma. Uh, todavía no podemos medir el impulso descendente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos totalmente el ascendente hasta arriba. Pero, si tuviéramos que manda, medir un objetivo desde el punto en el que estamos, ¿vale? este último impulso que ha habido en el mercado, eh, si midiésemos ese, ese impulso a la baja, podríamos ver que bueno, pues, eh, el TP1 nos vendría justo a la zona de hombro. Con lo cual, pues tampoco estaría nada mal midiendo ese impulso tal cual. ¿vale? Eh, por otra parte dependemos mmm, en mayor medida del volumen. ¿Qué ha pasado con el volumen? Fijaros en BLX, en el día de ayer, fue una subida muy maja, muy bien, ¡ay, qué bonito todo el domingo! Eh, está guay, pero, oh, pero, ¿qué ha pasado? Pues que el volumen, fijaros, cómo bajó más que el sábado. Más que el sábado, a pesar de haber subido. Esto es el conjunto de todos los exchanges, de todo lo que se movió en Bitcoin, y a pesar de haber subido, con, con una cierta contundencia casi un 4%, en un día domingo, el volumen fue inferior al día sábado. Esto no está bien. Vamos a ver qué tal es hoy eh, y qué nos va indicando este volumen. Si seguimos subiendo, pero el volumen sigue bajando, pues no, no va a ser algo eh, que nos ayude al menos técnicamente. Eso no quiere decir que no pueda darse la vuelta, vale pero técnicamente no ayuda. Eh, por otra parte, el cierre semanal fue espectacular. Fue muy, muy, muy bueno. Fijaros la pedazo de vela de un 26% que, que realizó. Ahora, lo normal es que podamos tener retrocesos al menos hasta los 24,400, 24,500, más o menos, o banderita al canto. Y dentro de esa banderita, pues un retroceso de ese tipo. ¿vale? Igual que hizo aquí, pues pom, apoyarnos en esa zona. Sería muy sano, sería muy bueno y sería lo ideal para poder decir, venga, seguimos subiendo um, cripto, esa criptoprimavera de la que hablábamos muchas veces y que es tan necesario eh, el retroceso como el impulso. ¿vale? Eh, por otra parte... Ethereum, muy bien porque ha pasado la zona de resistencia y se está apoyando en ella, a lo que es normal. Una banderita en esa zona para seguir el impulso hacia la, el camino hacia los 2000, que creo que es el, el objetivo que tiene el Total Market hoy. Bueno, pues un poquito de indecisión realmente, ¿no? no, ni, ni, ni arriba ni abajo, está un poquito rojo, tampoco demasiado, pero está en una zona en la que pues, puede estar haciendo una corrección para venir a apoyarse a la línea de tendencia. Podría hacerlo, sería fantástico, veis este hombro, esta cabeza, y si viene aquí nos haría el hombro derecho, apoyándose justo en la línea de tendencia, que es lo ideal de los hombros derechos, que cuando llegan y se apoyan lo hagan sobre una línea de tendencia. Eso sería ideal. Eh, pero, claro, lo ideal no, no es lo que suele pasar. Eh, la dominancia de Bitcoin sigue disparada, sigue a tope, ya está en la zona de 47,70, eh, yendo a la zona roja, cuidado, ¿vale? La zona roja, ya sabemos lo que pasa. Sobre todo si tienes altcoins o vas a empezar a, a acumular altcoins contra Bitcoin, empieza a estar dentro de esa, de esa zona ideal, de esa zona la más perfecta, desde que tocó la última vez esa zona, eh, bueno, la primera vez en mayo del 21, bueno, cuando la perdió fue primero de mayo del 21, rebote en mayo del 21, a, volvo, volvió a tocar julio del 21, volvió a tocar octubre del 21, volvió a tocar junio del 22 y ahora estamos en el año 23, marzo, tocando otra vez la zona. Wow, está, está tremendo, ¿vale? Está muy muy potente Bitcoin, está claro que... Eh, las manos fuertes y mucho mercado quiere Bitcoin, por eso sube la dominancia de esta manera. Por su parte, el dólar index pues hoy se nos ha venido abajo, lo que decíamos, no bueno, tenemos eh, unos días en los cuales el, el euro va a estar más potente, hasta que la Reserva Federal tome esa decisión, en cuanto suba esos 0,25 puntos básicos, pues quizás volvamos a las andadas y sea momento de cambiar otra vez al dólar, eh, que yo personalmente pues ya hoy he hoy, eh, decidido cambiar, eh, no, no he conseguido todavía... Eh, hacer la venta en el punto que quiero pero está a está, está puntito de, de caramelo eh, que cambias poco pero bueno al final si ganas un 1 o un 2% eh, son cosas extras, completamente extras que en las que tampoco debemos de concentrarnos que queremos estar trabajando en, el, en, en Forex y, y ya está eh, me falta un poquitito para que esa venta se haga y ya está, y tranquilidad, mi objetivo está cumplido uh, por su parte las altcoins tenemos, mira, Link por ejemplo que está en una zona de acumulación eh, fantástica, ya veremos mmm, una teoría loca que tengo sobre sobre Bitcoin, ojo, no, ya estás con las teorías locas, no, no, pero lo, lo voy a confirmar porque hay una hay un esquema de Wyckoff en el que estamos y quizás eh, bueno, para que si lo saco al a, a, a, los, a los esto y luego todo el mundo va a decir ay, está haciendo esto, pero bueno yo os lo pondré y ya veremos luego cada uno que haga lo que quiera. Estamos en una zona de acumulación, en un canal horizontal bastante claro. Una vez que rompa, conseguimos romper esta resistencia, bueno, pues podremos pensar en zonas más altas, pero de momento está ahí un poquito para ello. Eh, teníamos, por ejemplo, SIS también, que estaba bastante bien. Está cumpliendo con lo con lo concertado. La zona de Golden Pocket de momento ya ha llegado a ella, pero creo que debe de romperla. Eh, es probable, Lo que, es que en cuanto ha llegado y la ha tocado, ¡pum! se nos ha venido abajo. Entonces, eh, puede ser una, una, una señal de debilidad y que pierda el 50% de RSI y se nos vuelva a venir otra vez a la parte inferior y pierda los mínimos anteriores. Hay muchas altcoins en este, en este camino, es decir, en que si no consiguen pasar esta zona de resistencia que tienen, eh, se vendrían abajo a hacer o mínimo, como mínimo un doble suelo, ¿vale? Como mínimo un doble suelo. Pero eh, en este caso, la, la zona de Golden Pocket, es, vamos, aparte de que es bueno, es que es de, de libre, no es, que yo lo, no es que yo lo diga, o sea, ahí está ahí la tenemos clavadita, es perfecta, así que eh, se ha venido justo ahí, según ha llegado, pum, para abajo, ha llegado, estado subiendo un 50 y tantos por ciento, perdón, perdón un veintitantos por ciento, y, y bueno, pues de momento vuelta atrás, línea 3 cuartas de lo mismo, que ha estado subiendo un cincuenta y pico por ciento, se ha venido justo a la zona de, de resistencia y ha dicho, Uy, no puedo, de momento, puede estar haciendo un doble techo, si hace un doble techo, pues ya sabemos que nos vendríamos otra vez a la zona de 0,047 aproximadamente, ¿Y qué puede hacer? Pues igual que en el caso anterior, pues posiblemente una zona de doble suelo, un suelo aquí, otro suelo aquí, para luego ya intentar romper la alza. Que salva, sal, salva la situación, tenemos uno, dos y tres puntos de pivote antes de que pase eso. Vale, además este tercero en la zona de 0.097, aproximadamente, con este punto, este punto, estos puntos que tenemos aquí, es una zona bastante importante. Y bueno, si la, si la soporta, fantástico, genial, porque se seguiría en su carrera alcista, eh, estos son supuestos. Ahora, si nos vamos al alza, ¿vale? De este retroceso que ha tenido, sus objetivos, ¿vale? Estarían puestos por encima de la zona que tenemos marcada, ¿vale? Como estos, estos dos puntos de, de pivote. Así que bastante bien, bastante bien. Por, por, por línea también lo está haciendo bastante bien. Eh, su histórico, fijaros, que ha estado cayendo mucho. Una zona de acumulación muy parecido a lo que hemos visto con LINK. Lo bueno, o sea, este, Aquí en este caso se nos ha venido un poquito más abajo y, y a ver si puede... Si puede cons conseguir ahí ese puntito. Vamos a ver por qué teníamos pedido por aquí Phantom, por ejemplo. Que además sé que lo tenéis bastantes. FTM, vamos a ver qué nos cuenta FTM. ¿Vale? Después de una zona muy similar, horizontal, a la que acabamos de ver en la, en la gráfica anterior. La zona de soporte funcionó muy bien. Fijaros que hizo un suelo y un suelo más alto. Rompió la línea de tendencia, se nos fue para arriba. Primer punto de pivote justo hizo de soporte siguiente punto de pivote, bien 1 o 2, debería hacer de soporte, veis que yo los tengo marcado con esta zona, en principio está bien, ha solventado la zona de 50 y puede seguir al alza, si el mercado sigue al alza, siguiente objetivo, zona de 0.64 aproximadamente, eh, bueno, pues eh, estar, estar, estar al tanto, porque si el mercado va bien, posiblemente incluso la resistencia principal que tiene, ¿Vale? que es, veis este punto histórico este punto histórico, soporte pues ahora debería de ser una resistencia bastante importante que además es muy coincidente también con resistencias que tienen Bitcoin, resistencias que tienen Ethereum, resistencias que tienen varios eh, entonces objetivo principal de momento para Phantom, para mí eh, creo que la, esta línea que tengo aquí en 0.60 debería ser como objetivo, pero primero tenemos que vigilar muy bien que este hombro esta cabeza y este hombrito que están haciendo aquí pues bueno, que no pierda este punto de pivote en la zona de 0.42 y si no lo pierde y empieza a rebotar hacia arriba y el mercado sigue, sigue eh, al alza, pues bueno, pues estará, será, será un objetivo muy, muy, muy claro y de ahí mmm, hasta el infinito y más allá que puede seguir esto todavía. Eh, por su parte, Cardano, que también me lo habéis pedido y por supuesto para eso estamos. Bueno, Cardano hizo un movimiento muy bueno, que fue el de el romper la línea de tendencia principal de toda la caída ha hecho pulva a la zona y esta zona que tengo aquí marcada en naranjita, que es un soporte, ¿vale? soporte, soporte, resistencia, pum, la pasó y se apoyó perfectamente en él, técnicamente muy bien. Lo volvió a perder, lo volvió a pasar y se apoyó en él y no lo ha perdido en ningún momento, solamente algunas velitas, pero al cierre no. Y vuelve a intentar ahora ir abajo. Cuidado, ¿vale? Porque está, este soporte está comprendido entre los 0.323 y los 0.33. Es un margen chiquinino, pero es que es, es importante. Si lo pierde, pues ya sabemos que al menos nos iremos al 0.30 y posteriormente ya nos quedaría, como hemos visto dibujos en, otros, en otras altcoins, ¿vale? Un suelo, perder esto sería prácticamente decir, venga, vamos a ese suelo. ¡Wow! O sea, sería una oportunidad, no me digáis que no, de compra espectacular. Ahora bien, se si aguanta y lo soporta bastante bien, intentará hacer otro ataque a la zona de resistencia que tenemos marcada en la zona de 0.42. Fijaros cómo fue, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, perdemos, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, con lo cual va a ser mortal, ¿vale? mortal de necesidad. De momento ya lo ha sido, La hemos intentado tocar una y dos veces, no hemos podido, nos la mandado un poquito al infierno pero bueno, a ver si esa zona nos soporta y el mercado nos aguanta un poquito, pero todavía tenemos que pasar y recuperar esta línea verde que tengo aquí marcada, verde mmm, que es muy importante para para, bueno, en general para todas pero en, en Cardano bueno, pues pasar esa zona de 50 es básico para intentar seguir creciendo la alza, va a depender de muchos muchas cosas que pasen en el mercado hoy el día en Alcoin está porque haya sido maravilloso, precisamente porque tenemos bastantes con bastantes pérdidas ¿Vale? Y en la parte positiva pues tenemos más bien poquitas, aparte de bueno Iris, eh, Lina, que la hemos visto, SIS, SNX también ha subido un poquito, EGLD, eh, estas IAS que están también por aquí dando caña... Eh, los Titan Arena, que bueno, poca leche y los Liberty Gates, ya ahí tampoco hay mucha chicha Solana, que bueno, pues ahí está con lo suyo, un 1.14, aguantando más o menos las zonas en las que eh, puede soportarse sí, vamos a ver esta, esta zona de resistencia vamos a marcarla como zona de soporte nuevamente, que aquí tengo yo mis batallas con eh, la zona de soporte, la zona que marcamos de seguridad de Solana, pues bueno ha, ha, ha hecho de soporte y según la, la cogió rebotó con mucha fuerza a la parte superior del, del canal eh, vamos a, a volver a traerla para acá vamos a ir moviéndola con el tiempo ¿por qué? porque si, vuel si lo que hemos visto en las otras altcoins, Cardano, tal tal, tal y demás, se, se cumpliera esa pérdida de estos soportes, esto empieza a bajar y e hiciese un suelo viniese aquí e hiciera otro suelo wow, el rebote posterior sería eh, importantísimo, entonces compras por supuesto a partir de 10, fijaros la pérdida que habría, sería más de un 50% pero eh, nuevamente igual que en el caso anterior, sí eh, conseguimos pasar la, esta línea, ¿veis? Este pivote, es una línea de resistencia, resistencia, no hemos podido pasar anteriormente, si la conseguimos pasar, ¡pum! Nos plantaríamos prácticamente en 38, así, como el que no quiere la cosa. Así que, bueno, tenerlo muy en cuenta, porque creo que son valores lo suficientemente importantes como para estar viéndolos. Eh, en fin, poco más que añadir, eh, Bitcoin haciendo, pues eso, Bitcoinando, aquí un poquito para arriba, un poquito abajo. estoy tonteando, ahora aquí, en una hora, pues bueno, está... Está ahora, ahora subo, ahora bajo. Si pierde esta línea de tendencia, pues ya sabéis, empezamos a descontar mínimos y a ir viendo hasta qué punto quiere, quiere ir. Si quiere dibujar esa, esta V que, que dibuja aquí para dibujar, digamos, un hombro dentro de, del gran hombro, cabeza, hombro que hay, pues tenemos otro eh, posible. ¿Vale? que lo tenemos, pues bueno, tenemos aquí un hombro una cabeza y podríamos hacer otro hombro aunque sea inclinado no importa, cuanto menos inclinado mejor, pero bueno, da igual, al final lo importante es el principal y, y dentro del hombro cabeza, hombro principal grande que tenemos toda esta estructura que hay aquí de hombro esta estructura que hay aquí de cabeza y esta estructura que hay aquí de hombro podemos estar subiendo, hacer el pullback a las líneas claviculares en torno a 24 y medio y, y, y rebotar con muchísima fuerza, entonces hay que estar muy atentos porque si estamos en esa cripto primavera eh, y va, vamos a seguir manteniéndola, eh, ese rebote se va, se va a producir. Eh, y si nos estamos más afectados por la crisis bancaria de lo que pensábamos, puede ser producirse un micro rebote y a partir de ahí un retroceso importante. De momento la zona, creo yo, de 20.000. A partir de ahí ya iremos viendo. En fin, eh, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando lleguen oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.